Bueno, sobre todo en la filigrana hay mucho arte, hay una historia detrás de una joyas. Cada parte de Monpós cuenta una historia. Tiene en cada esquina algo que la identifique y que no va a encontrar en otra parte. Nuestra tradición artesanal y cultural viene de nuestros antepasados, los indígenas cenúes.